Amigos una reparación temporal no será suficiente Adiós planeador Adiós mi querido planeador El día 2 de marzo de 2022 la página de Facebook de Bibliofilme Comic cambiada el nombre a que vivan producciones fue puesta en suspensión no, no, no. La excusa fue que hacía spam, cosa que a menos que consideren las veces que pedían que le pusieran una buena review a la página, no veo cómo es que lo estuviera haciendo, presente la apelación y me devolvieron la página una semana después del 12 de marzo de 2022, pero tras dos horas de devolverme la página, estaba aclarando a la gente que a partir de ahora nos comunicaremos por Angones y Discord, mi correo es kitsdig mail.com y me volvieron a poner la página en revisión. Nos puso el otro en revisión. Y hasta la fecha de publicación de este video no me la ha devuelto y no es la única. pusieron en revisión otra página de Facebook no relacionada donde nunca había siquiera enviado mensaje o recibido comentario, pero administrada por mí, así que temo que me banearon de tener páginas de Facebook, la página de Facebook llegó a tener 5330 seguidores, y había llegó a ser el canal principal, actualmente esos subs los supera Youtube después por esas casualidades, descubrí que todavía puedo estremear, nadie los ve y no los puedo editar, pero puedo estremear, así que puedo estremar mis vídeos en Facebook para todavía usarla como respaldo, yo creé la página en 2015. 15 y aunque no la usaba para casi nada en 2019 con la amenaza de la ley copa decidí convertir la página de Fasebot junto con el ahora cerrado canal de Daily Motion en la página de respaldo del canal, básicamente internet, no puedes matarme, soy una cucaracha, no me muero, me multiplico, tengo un respaldo de mi lado, lo oyes perra. Así que decidí buscar otra página de retención de vídeos, Vimeo era una posibilidad pero me cerraron el canal Libremovie con Backup, así que decidí probar suerte en una de esas páginas que le dan visitas y subs a todo el mundo, la copia de TikTok, Quay, así que para rellenar el vídeo, hablaré de mi experiencia en Quay, cuando llegué Quay, se sentía como una tienda para turistas en Corea del Norte, vídeos de cómo ganar dinero en Quay, algunos vídeos de gente bailando cuando subí mis vídeos rápidamente se llenó de visitas, llegando a 400 visitas por video y los vídeos de Konosuba recibieron algo que les falta aquí en Youtube, comentarios se supone que Kawai te paga a ti por ver sus vídeos, pero ni siquiera me interesó hasta que me dijeron que podía ganar dinero invitando gente a unirse a Kawai y trate de engañar al sistema poniendo mi propio código como invitado, pero me quitaron la monetización de ahí conforme el algoritmo me iba con ocinego me recomendó vídeos relacionados a lo que veo, vídeos de anime, religiosos, de la situación rusa, vídeos con música creepy que no he logrado, Descifrar ahora. punto Esa plataforma a cada rato te manda notificaciones de canales que ni conoces para que los veas, así que desactive sus notificaciones. Así que los sitios de alojamiento de videos míos son YouTube como principal, Blogger como resplado y Kawaii para vídeos de 10 minutos o menos. Cuando me aburra, resubiré vídeos a Kawaii. ¿Qué? Facebook, ¿me pusiste la página en revisión? Sí, bueno, pues me iré a otra plataforma con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olvida la otra plataforma y los juegos de azar. Ah, Olvide el asunto.